...en directo... ...desde Murcia... ...15 de mayo... ...siete años después... ...en Murcia... ...llevamos... ...más de ocho meses seguidos... ...a la calle... ...a las vías... ...de protesta... ...porque... ...están partiendo la ciudad con un muro... ...ahí podéis ver... ...la pasarela... ...que... ...están acabando... Determinar ...para... ...ir de un lado al otro del muro... ...el puntito al lado de la pasarela... ...Venus... ...hoy hay más presencia policial... ...que en los últimos días... ...muchísima más... ...también han, in han instalado unas cámaras... ...para controlar el tráfico... ...pues porque parece ser que son necesarias... ...cuando corte... ...aquí esta calle, con el muro... ...también han quitado, según... ...han comentado... ...varias vecinas, las marquesinas... ...de las paradas de autobús... ...parece que todo está... ...siendo listo para... ...quedando listo para... ...partir la ciudad... ...esto al final es un sin vivir... ...no se sabe cuándo acabarán de poner el muro en este lado... ...en esta calle... ...y la gente pues tampoco sabe si por la noche habrá obras, se si podrán descansar, se si podrán dormir. Así que a este lado tenemos las gentes, aquí las tenemos, y los agentes. Y las gentes. Sí, hay bastante más presencia policial. ¿eh? Yo cuando he venido desde el otro lado me he encontrado con más furgones de policía de lo que suele haber. En otros días, aquí también en las vías, Bueno, es que basta ver, basta ver la imagen. ¿eh? Yo creo que esta imagen habla por sí sola, y aquí sí sigue, sigue la, el mamotreto. ...pero la gente no se rinde... ...la gente sigue luchando... ...por cierto hay una... ...un tuit con el... ...de Pablo... ...con la pasarela... ...para que le deis a Me Gusta... ...quien así lo considere... ...más que nada para hacer visible... ...la pasarela a la gente de Murcia... ...que aquí... ...no ha venido ¿eh? ...el tuit de Pablo lo he retuiteado... ...y debe ser el segundo... ...también hay un tuit... Con el Instagram, una fotografía de Instagram de, de Dani. También para que le podéis dar me gusta y también igualmente dar a conocer la pasarela al resto de la gente de Murcia. Y hoy martes, los viaquingos aquí amenizando este día de protesta porque no por estar sufriendo más va a hacer que. ...los corruptos no pongan muro... ...entonces por lo menos haciendo... ...que la protesta sea lo más... ...lo más... ...llevadero posible... ...pero... ...terrible... ...que... ...ocho meses... ...tras ocho meses seguidos... ...de protestas diarias... ...continúen... ...con las obras... Continúen con las obras. ...el Saludo de Miguel, Zamora. que te firme el libro está de su Sí, sí. Eh... El libro, ¿no? eh... <risa> ...ahora pues? <¿Tienes> <risa> Vamos a ver. Ayer comentaba que Joaquín Sánchez tenía yo el libro en casa. Hoy me lo he traído. Mañana conseguiré alguno para alguna de vosotras que, que, que estáis ahí al otro lado, en Facebook, en YouTube. Eh, Periscope ¿Dónde está Joaquín Sánchez? Ahí está Bueno, pues Está hoy Joaquín también Firmando libros En su novela En la fragilidad de la vida ¿no? Es portavoz de la plataforma Afectado de la hipoteca de Murcia Y bueno es un día triste, ¿eh? porque ver que un 15 de mayo, siete años después... ...estando el país muchísimo peor de lo que estaba entonces... ...que toda España te tendría que estar en la calle... ...como la gente de Murcia, todos los días... ...eso debería estar toda en toda España... ...y tú lo sabes, eso debería estar en toda España... ...y quienes están todos los días son aquí la gente de Murcia... ...y aún así le están poniendo muro. ...aún así le están poniendo el muro... ...pero aquí la gente... ...está defendiendo... ...defendiendo su ciudad... ...y luego además... ...sacan tiempo para ir... ...a luchar también por unas pensiones dignas... ...para luchar contra la precariedad... ...para luchar por una... ...educación pública... ...digna... ...también por una sanidad pública... ...aquí sacan tiempo para todo la gente... ...para todo, ¿eh?... ...y por la noche a las vías... ...un ejemplo de que esto debería... ...se debería hacer en toda España... ...en toda España... ...estamos muchísimo peor que hace siete años... ...muchísimo peor... ...y ahora todo lo tapan con banderas... ...a ver... Joaquín, sí. buenas noches. Te he traído el libro que tenía en casa ya hace ya unos cuantos meses. Para de sur, ¿no? Claro, claro. Y ya mañana también, si vienes, conseguiré pues para la gente. Bien, pues mientras firma el libro, Joaquín Sánchez, portavoz de la plataforma de Gestapo biblioteca en Murcia, yo insisto, estamos muchísimo peor que hace siete años. Y este 15M murciano aquí ya lleva 246 días seguidos. ¿eh? Comenzó el 12S, si bien el 5 de septiembre ya estaba la, una acampada junto a las vías. Y a la semana, cuando acabó la acampada. ...se decidió, la gente decidió que iban a seguir todos los días... ...y que todos los días iban a ser martes... ...y por qué todos los días iban a ser martes... ...pues porque antes las concentraciones, desde hace seis años... ...desde el 2012... ...estas concentraciones diarias eran semanales... ...y eran todos y cada uno de los martes... ...y el 12 de septiembre la gente decidió... ...que todos los días iba a ser martes... Insisto, estamos mucho peor que hace siete años. Quien no se mueva, que me explique por qué no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Hay mucho por lo que moverse, por lo que salir a la calle. Joaquín, muchas gracias. Bueno, me lo voy a leer luego, sí, me lo voy a leer luego en casa. Y este libro sí que... Le tendré que decir a mi hermano que, que me lo guarde este sí. Sí, este sí El de ayer se llevaba eh. el de el de Feli claro. eh, Pero hoy sí Bueno, Joaquín, ¿va a venir mañana también? Sí Venga, muy bien Pues... Sí Aquí tenemos el libro De Joaquín Sánchez Sánchez, Joaquín el Cura En la fragilidad de la vida Aunque también me lo puedo guardar yo aquí ahora En la, en la, en la, en la mochila Me lo voy a guardar mejor bueno, ve, ve tú ahora por allá con los beaquincos y yo me guardo esto y nos vemos ahora. Murcia ya 246 días seguidos. Esta noche tenemos aquí a parte del ejército Villaquingos. Yeah! yeah. Pues sí, la gente protesta bailando, es curioso, ¿eh? la gente busca la manera de proteger su, su salud mental, su salud emocional y de lograr que las protestas duren más de ocho meses seguidos como están durando, así es. Murcia somos así, en Murcia cantamos, bailamos, mientras protestamos, somos así. Y con mucha dignidad, Oli. Así es. También, también grabado este momento en Instagram, subido a Facebook y también en Twitter. Murcia no se parte. Cuyons, comparte, me, me gustaría destacar comparte. La gente, la gente que va cantando la canción comentando mientras la están viendo y la están escribiendo. Loli María lo, lo ha hecho. Durante Van cantando. Va cantando la canción, va escribiéndola. Aquí tenemos el coro, este coro, grande el coro, aplausos y corazones para el coro de las vías. Ay, ay, 246 días, eh, celebrando, ¿quién iba a decir que Murcia iba a estar 246 días seguidos hasta que llegara el 15 de mayo, siete años después?, ...dime en qué ciudad están celebrando el 15 de mayo... ...pero que lleva ...246 días seguidos... ...246... ...hay que echarse a la calle... ...estamos peor que hace... ...siete años... ...muchísimo peor... ...muchísimo peor... ...y qué estamos, obsesionados con las banderas... ...mira... ...el tren en superficie... ...se está luchando casi 30 años... ...casi 30 años para... ...que... ...no haya... ...y... Ah, ¿hablas tú Dani? Ah, espera, espera... ...casi 30 años... ...para que soterren las vías... ...casi 30 años... ...y no solamente está pasando el tren... ...están poniendo el muro... ...están poniendo la pasarela... ...más presencia policial hoy que nunca... ...están instalando cámaras... ...para poder dirigir el tráfico... ...una vez que corten esto... ...han quitado las la marquesinas de los autobuses... ...para hacer la obra... ...comparte, que Murcia no se parte... ...y ahora también, Marina y Dani... ...porque la gente somos los medios... Ahí lo tenemos, Arraro, un directo en Instagram, un directo en Instagram, estamos en todas partes, hay que compartir. ¡Sí, sí, sí! De... Resistir, hay que resistir lo que haga falta, hay que resistir lo que haga falta, los meses que hagan falta, pero no queremos muros, no queremos muros, y se está poniendo la cosa aquí bastante fea, insisto, están retirados vamos, todos los días. Todos los días nos vemos en las vías, e, e insisto que puede haber Periscope en cualquier momento, quiere recibir notificación, sigue la cuenta, puede haber también YouTube en directo, Facebook, o eh, algún vecino, alguna vecina, y yo lo compartiré. Serapa, muchas gracias por la fuerza que nos manda desde Extremadura, también la lucha por un tren digno allí en Extremadura, también contra la mina de litio en Cáceres, Cáceres creo que es. Corregidme si me equivoco, ¿eh? Que Extremadura también tiene varias reivindicaciones. Y aquí, insisto, esta noche podrían haber obras, o por la mañana, o por la mañana. Cáceres, ¿eh? Correcto. La mina de litio. Hace no mucho recibieron un... ...una marcha de la gente de Salamanca... ...se juntaron... ...la gente que lucha contra la mina de uranio en Salamanca... ...en Cáceres... El, ...hace quizás dos semanas... ...para aunar fuerzas... ...en Cáceres están con el hashtag... ...Salvemos la Montaña... ...en internet, en Twitter, en Facebook lo podéis buscar... ...Salvemos la Montaña... ...para... ...comprobar... ...de primera mano, no lo que digan los medios cómo informa y qué informan los vecinos. ¿eh? Salvemos la montaña. Y también el hashtag Tren Digno. Creo que es Tren Digno ya. O Tren Digno, que me lo confirme. Pero también aquí nuestro apoyo, por supuesto, para la gente de Cáceres y la gente de Extremadura. Mira, me informa, a ver, buenas noticias de primera mano. Mirar. Concierto el 1 de junio en la Sala Revolver del grupo de aquí del barrio de Santiago el Mayor, 100 Dolores. Espectacular, eh si te gustan por ejemplo la música de Andrés Calamaro, los, los Rodríguez, si te gusta ese tipo de música y estás en Murcia, muy aconsejable. Son gente de aquí del barrio, hijos de uno de los... De los históricos de, de la plataforma Pro Soterramiento. Enrique. De aquí le mandamos un abrazo a Enrique. Pues aquí tenemos 100 dólares ¿eh? Sara Revolver, próximo viernes 1 de junio. No, próximo viernes, no es dentro de dos semanas. Próximo viernes 1 de junio. No hay más viernes. Pero sí, en, en dos semanas. Tú me, lo, ya, tú me lo decías a mí a modo personal, pero es que... Eh, eh, bueno, ya hay, sí, que ir, ...hay que ir, hay que ir... ...ese viernes hay que intentar ir al concierto... ...espectacular, eh... ...se puede bajar el disco... ...lo podéis bajar desde bandcamp.com. Se, puede, ...se pueden comprar... ...dime dónde, porque lo he intentado... ...eso es, camiseta, disco, todo... ...y si dan alguna firmada... ...la regalamos aquí a la gente también... ...que nos sigue en Periscope, en Twitter... ...en Facebook, en Instagram... ...y, y en YouTube, ¿vale?... ...un disco, lo que podamos conseguir, lo vamos a ir también regalando... ...porque somos una, una gran familia y aquí nos regalamos cosas entre, entre nosotros... ...porque estamos cerca, estamos físicamente... ...pero bueno, de alguna manera, tú que estás ahí, pues también... ...ya sea mediante un sorteo o bien sea simplemente porque oye pues... ...no os vais a enfadar, ¿verdad? ...si a una persona aquí se le regala algo porque se lo merece, ¿no? ...como por ejemplo a Sergio... ...que tenemos un pendiente de darle a Sergio Costa Rica... ...que lleva más de 210 días seguidos... ...conectado desde Costa Rica, insisto... ...a esta revuelta de la huerta... ...y le vamos a enviar... Un, ...un CD de los viaquingos... ...con toda la música... ...y dos libretos... ...yo creo que se lo merece, ¿no?... ...pues ahí, pues no, hay, no hay sortido alguno... Ahí, pues, ...pero vamos, que, que aquí... ...la gente que estamos... ...o no somos personas envidiosas... ...o la envidia se nos va... ¿eh? ...porque se nos convierte en admiración... ...en admiración... ...que hay veces que la gente dice... ...envidia sana... ...que puñeta... ...admiración oiga... ...admiración... ...es como decir... Eh, ...cáncer benigno... ...eso no existe... ¿eh? ...y una camiseta... ...bueno vamos a ir... ...consiguiendo aquí... ...consiguiendo... ...material... ...para poderlo regalar... ...eh... ...entre, entre nosotros... ...ah dices que una camiseta también para... ...para... Um, ...sergio Loli... ...pues venga... ...una camiseta... ...pues mira... ...vamos a ver si... ...conseguimos una camiseta... ...a la que Paco... ...le ponga detrás de la camiseta... ...la plantilla de Benier Coste Cero... ...ah mira, estáis Sergio... ...si es que no, no podrá haber secretos Loli... ...yo digo, igual Sergio ahora no está en este momento... ...y no se entera, y no se entera que va a recibir... ...también una camiseta... ...con la plantilla, con el Benier Coste Cero... ...de Paco el Carnicero... ...pero mira, se ha enterado, se ha enterado... ...Dama Jofi, saludos... ...mirad, vamos a ver... ...lo que os comentaba de Benier Coste Cero... Aquí tenemos la Moncloa de todas las noches montada, pues mira, Sergio, este diseño lo tendrás en tu camiseta, en la, en la parte de atrás, hecho a mano, ¿vale? Eh, con la plantilla quiero decir que será un diseño único para ti, ¿eh? y en la otra parte, pues tendrás la... Ah, mira, ya, aquí tenemos a Carme. Oye, decíale buenas noches a Sergio de Costa Rica, qué fantástico. Lo tengo abandonado. Buenas qué noches, fan... Sergio. Mira, le vamos a enviar una camiseta, sí. también, aparte del disco, de los, de los libretos, sí. y también con la plantilla esta de Paco Carnicero. ¡Ah, ¿verdad? estupendo! Y... y bueno, haremos lo posible para que también vaya la firma de Carmen. ¡Ole! ¿Sí? Buenas noches, Sergio, a ver si vienes por aquí y nos tomamos un café. Imagínate, desde Costa Rica, como no venga... de Costa Rica, Porque café este, de Costa Rica, este, Costa Rica. Como, qué bueno. Como venga para acá, esto sí que va a ser espectacular. <risas> este acá, eh, un beso, hasta luego. Hasta luego. Bueno, eh, que es nuestra Soprano del Sur, nuestra Soprano, y Sergio, fan de ella. Bueno, y, y, y, y, y quién no, ¿eh? ¿Y quién no? Pues... Eh, aquí... ...era eh, Moncloa, me tenéis montada aquí... ...Nieves, Carmen... ...eh... Ella de aquí... ...Isa, Fina, ...Francisca... ...María... ...hay que ver... ...eh... ...con no que sí, que sí... ...vamos me estaba aquí dando el espectáculo flamenco... ...claro que sí... ...además estás... ...estás ahora en Instagram... ...Facebook... ...Twitter... ...YouTube... ...Periscope... ...estamos en todas partes... ...en todos sitios Maruja... ...¿qué dices por abajo?... ...¿dónde nos vemos todos los días?... ...en las vías, en las vías... ...nos vemos todos los días en las vías... ...todos los días... pues, pues aquí siempre... ...cada noche... ...se juntan aquí... ...el Consejo de Ministros... ...a hacer el debate sobre el estado... ...de las vías... ...¿eh? Sí, ...luego dirán... ...luego dirán que, que somos gente peligrosa... ...fíjate cómo se, se me tapa. ¿Eh? Claro... ...luego dicen que aquí... ...luego aquí dicen que hay terror, terroristas... ...claro, se tapan la cara... ...¿eh? ...246 días... ¿eh? ...246 días seguidos... 246 días seguidos de protestas en Murcia. Esto es esto es tremendo. ¿Te que saca una casa, la de la obra? No, a ver, ¿tenemos no, noticias? ¿Sí? ¿La han tirado? La plataforma lo ha publicado porque dice que estaba, que por la obra, por lo visto, se ha caído parte y hoy han tenido que tirarla entera. O sea, que se, se, Vamos a ver, vamos a ver. Está comentando aquí a la José. ¿Eh? Sí, vaya un grupo bueno, sí. Está comentando, José, que ha habido una casa que han tenido que de, derribar debido a que por culpa de las obras se estaba cayendo, si lo plataforma... que lo ha publicado el, en su cuenta de Twitter la plataforma por Soterramiento. Ayer se derrumbó, vamos a mostrarlo aquí en el vídeo, mirar en el, en Twitter de la plataforma ProSoterramiento Soterramiento tenemos que ayer se derrumbó por las obras una vivienda en la orilla de la vía a causa ...de las obras... ...hoy han terminado de demolerla... ...están seguros los vecinos... ...muéstralo en el directo también... En, ...en... Instagram... ...impresionante... ...impresionante... ...es terrible lo que está pasando en Murcia... ...pero mirad... ...15 de mayo, siete años, estamos peor... ...que hace... siete años en el 2011... ...y... ...y, y en cambio... ...la gente en Murcia sigue estando en la calle, ocho meses seguidos de protestas en la calle. Y ojo, que aquí es por el muro que está pasando la ciudad, pero es que también esta gente muchas veces sacan fuerzas para manifestarse a favor de la, de la sanidad pública, de la educación pública, por unas pensiones dignas. Aquí el otro día en la marea verde de la educación... ...fue también multitudinaria en... ...creo fue en mayo... ...la... ...mayo-abril... ...la manifestación... ...por las pensiones dignas... ...la de... ...la marcha feminista... ...impresionante que acabó aquí en las vías además... ...el 8 de marzo... ...es decir Murcia... ...Murcia el, el 15 de mayo sigue vivo... ...sigue vivo... ...¿dónde está la gente... ...en el resto de los lugares... ...¿dónde están puñetas... ...¿dónde estáis?... ...y aquí en Murcia... ...todavía falta gente... ¿Dónde está el resto de gente que no está aquí? ¿Dónde están? Que el 30 de septiembre sí que fueron Más de 50.000 personas las que salieron a la calle Pero hay que Venir a las vías también Hay que venir a las vías Venga No, no, espérate Vente por aquí A ver, Marina Ponte ahí, un momento y... Venga, no, no, momento, reivindicación. ¿eh? Recordamos que el ayuntamiento está llevando a cabo un concurso en los que no están participando ni, ni, ni los estómagos agradecidos, pero bueno, porque si no dan comida gratis, a lo mejor no quieren, ¿no? O no dan privilegio, pues anda que van a subir una foto. Pero oye, Marilu... No, no, aquí está, está hablando... No, mira, no, ponte, no. Ponte, ahí, ponte ahí con ella. Es que me interesó... ¿En qué ¿Dónde se fue? ¿Dónde ah, Es verdad, en la... En la sí? que no, pero eh, no. Espera. La Que así aprovechamos sí. y lo decimos ah, vale. en el en directo. Es que quiero... A ver, quiero, a ver. Para hacer fotos... Ella también quiere. ¿En qué red social quiere? Vamos a estamos aquí en directo, pero... Un momento, Marilu, antes de irte, quédate aquí. Estábamos comentando que hay un concurso del... Ayuntamiento... Hay un concurso del ayuntamiento. ¿En qué, ¿En qué red social quieres participar? ¿En Facebook, en Instagram o en Twitter? En Facebook. Bueno, pues en Facebook es tan sencillo como eh, publicar una foto de un rincón bonito de Murcia con el hashtag Día de Murcia, la D de Día con mayúscula y la M de Murcia con mayúscula. Y Día tiene que llevar tilde. Porque hay otros gastos diferentes en Tile y nosotros tenemos que utilizar el auténtico. Y además hay que nombrar al Ayuntamiento de Murcia. Vale. Entonces es tan sencillo como publicar una fotografía y poner eso. y Si quieres dar alguna explicación, pues lo que tú quieras. Yo, por no, ejemplo. Claro, sí, eh... que hacer por claro entonces. Es que me, me, me gustó la que dijo ella que lo hizo con, con el tren por abajo, esta. Claro. Y entonces yo quiero hacer otra. Más claro. un, más o menos. ayer lo decíamos que, que queríamos que todo, todo el que quisiera participar en el concurso, pero bueno pues desde un principio hemos ido un poco a saco por esta foto para conseguir más me gusta, a ver si conseguimos ganar, pues, que hombre. como dije ayer no, o sea si ganaba no era que ganara yo, sino que ganaba como un, una vecina más de aquí y, y ya veríamos qué hacíamos con el premio, porque desde luego este premio es de todos, pero bueno que, que eso que animamos a todo el mundo a que participe eh, con el hashtag día de Murcia, nombrando al Ayuntamiento de Murcia en la red social que queráis tanto ...Instagram, como Twitter, como Facebook... ...pues ponlo así para que se vea, ¿no?... ...sí, ya, ya lo publicó ayer... ¿Lo ayer Cecilio... ...sí, ah, ¿sí? está en ah, su página... No ...está en, en todas sus páginas... Este tengo yo en el este. ...pues nada, pues te animamos a que participes... ...nada, era por animarme, digo no... Pues ...en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿eh?... ...si entras en, en Facebook verás los tres... ...si entras en Twitter verás también los tres... ¿eh? que hay una fotografía creo que es de Dani... Otra de Pablo y de más vecinos y más vecinas, pero hay que... Sí, sí, y hay que... que se vea, sobre todo, para que el resto de Murcia lo vea. Para que el resto de Murcia lo vea. Y que se porten mejor, y que se porten mejor. Ahí está. Vale, bueno, pues yo me despido ya esta noche. que ¿Participéis? Muy bien. Gracias, Marina. Pues fijaos, ¿eh? Está, la gente ya se está marchando. Y en cambio, ahí tenemos... Ahí tenemos la presencia policial junto a la pasarela, junto a la pasarela y en el otro lado que hay bastante más también, ¿eh? Hoy no sabemos qué está pasando, ya nos enteraremos. Todos nos, enter nos enteramos con... con el paso del tiempo, ¿no? Ya veremos a ver. Insisto en que igual hay que, hay que hacer un directo, o Mariluz hace un directo, o Juanvi, Miguel... Eh... Elena, Silvia, bueno, hay muchísimas personas aquí que hacen hacen o pueden hacer directos de manera urgente. ¿eh? Yo en ese, en ese momento lo compartiré con la gente que siga en Perisco, que siga en Facebook, que siga en Twitter. Por aquí te están diciendo, Marina, que eres una gran comunicadora. ¡Ay, qué vergüenza! mira. Mi hermano se pone delante de la, de la cámara, claro que sí. Tío, mira, a ver si se pueden ver los comentarios. ¿Qué quieres, ¡Ay, qué guay. Muchas gracias. Muchas gracias, <risa> qué ilusión. Pero me Ser da mucha vergüenza. Sergio, uno, de los, uno de, de los veteranos aquí, más de 210 días seguidos. Mira, yo, yo te he visto. Eh, sí. mi hermano se ríe, le gusta salir aquí en esta revuelta de la huerta en directo. Pues insisto, podéis seguir esta cuenta en Perisco, en Twitter, en Facebook, para estar al tanto. Podéis dejar de seguir cuando queráis. ¿eh? Aquí no hay coacción alguna, no hay nada. Aquí simplemente quieres estar al tanto, quieres formar parte de los medios, porque la gente somos los medios, de no contribuir con el silencio mediático. Tú quieres ser portavoz de todo esto, de esta realidad. Pues entonces sigue, comparte, cuando reciba los avisos, comparte en todo momento. Más que nada es por eso. O sea, lo que no. Lo que no debemos quejarnos de.. no deberíamos, ¿no? Quejarnos de un silencio mediático si nosotros no participamos. Yo sé que tú que estás ahí eh, con comparte, yo lo sé, pero es que también sé que, que esto lo pueden ver personas por, por primera vez. ¿Eh? Entonces este mensaje va dirigido sobre todo a las personas que ven esto por primera vez o a las personas que lo ya llevan viendo varios días pero que dicen, bueno, yo ya lo he compartido una vez. No, no, hay que compartirlo muchas veces con, con diferentes mensajes o con el mismo. Tú fíjate que en televisión hacen un anuncio y el mismo anuncio con el mismo mensaje, misma imagen, el mismo vídeo, mismo todo, lo comparten una y otra vez, y una y otra vez y una y otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el mensaje ...pues cada vez lo ven diferentes personas... ¿eh? ...o la misma persona... ...le pasa desapercibido... O a, la, ...o a la misma persona... ...cuanto más lo ve... ...pues más importancia le, le da... ...más importancia le da... ...porque lo que es importante... ...se repite... ...aquí, fijaos... ...en este cuadro, ¿qué tenemos?... ...tenemos la presencia policial... ...la pasarela... ...y al lado de esa valla blanca... ...y una farola... ...hay un puntito blanco... ...ese puntito es Venus... ...Venus... ...aquí también se aprende astronomía... ...esto es mucho más que unas protestas, ¿eh? ...esto es mucho más que unas protestas... ...aquí fijaos, el chucuchucu del tren... ...contaminador, contaminante... ...de gasoil... ...pasando por la superficie... ...tú dime a mí, qué ventajas tiene una persona... ...por ejemplo, que viva en Lorca... ...que le llegue el ave aquí a Murcia... ...y que luego tenga que coger el tren chucuchucu este... ...hasta su ciudad... pues nada... ...lo que te ahorras por un lado lo pierdes por otro... ...eso sí, pagar pagas... ...pagas el pájaro... ...el AVE lo pagas, claro... ...pues como a mí que me, que me pasó estos días atrás... me fui a Madrid... ...en AVE a Murcia... ...y bueno, porque me llevaron para allá... ...pero para la vuelta si quería venir... ...no había muchas más opciones que el AVE... Eh, ...para la salida era la única... ...para la vuelta sí que había otro, otro tren... ...pero en cualquier caso viniera en el pájaro o no viniera en el pájaro montado... ...tenía que pasar más de una hora de espera... ...porque los trenes no enlazan, no enlazan Murcia con Alicante... ...que podían decir, oye pues cuando llegue en un tren de Madrid o de Barcelona... De, ...de Valencia a Alicante, pues que el de Murcia espere 10 minutos y salga... ...no, el de Murcia sale cinco o diez minutos antes... ...entonces tienes que esperar al siguiente, una hora, hora y media... ...y luego una hora y una hora y media hasta llegar a Murcia... ...entonces para qué me sirve a mí llegar muy rápido... ...sabes, es como si llegas... ...de un lado al, al otro de la, de, la, de la ciudad... ...de un lado de la ciudad a tu casa en dos minutos... ...y luego para entrar a tu casa... ...tardas dos horas... ...pues, pues eh, ¿qué? ...pues entonces al, al final tenemos que el pájaro, el ave... ...sirve... Para quien viaja de capital a capital o quien tiene su coche o se puede pagar un taxi para llegar hasta su casa. Pero el pobre, el pobre al final paga, paga y paga, paga y repaga. Entonces eso de que los pobres paguen el transporte de las personas que no son pobres y, a, y además los marginen, los margine o personas que no sean pobres y las empobrezcan porque muchas veces cuando uno habla de personas pobres considera que son pobres porque han nacido han, han nacido pobres y no son pobres porque muchas personas porque las han empobrecido las han empobrecido las han empobrecido ...pues aquí, insisto, las novedades de hoy... ...pues que han instalado unas cámaras... ...en diferentes lugares del barrio... ...para poder controlar el tráfico... ...para una vez que, que corten estas calles... ...que han, en el otro lado de la... ...de la vía, en el lado norte, estamos en el sur... ...han quitado también la, las marquesinas... ...de las paradas del autobús... ...es decir, todo avanzando para que haya muro... ...todo avanzando para que haya muro. Estamos pendientes también de que... ...en un programa de televisión... ...emitan un reportaje, imagínate... ...cuando lo emitan, van a emitir el pasado... ...van a emitir el pasado. Carmen, ¿marchas? Venga, Carmen. Esta mañana. Eh, aquí tú lo que estás viendo... ...estás viendo en directo, estás viendo la realidad... ...estás viendo lo que pasa en el momento... ¿Y qué pasa? Que la gente se ha reunido hoy aquí, se ha concentrado, por 246 cuadragésimo sexto día seguido, 246 días consecutivos, a partir de las 8 de la tarde, ahora ya a estas horas, que pasan las diez y media de la noche, la gente ya ha ido marchando, aunque bueno, aún quedan algunos pequeños grupos de personas allí, el que, ...el que llamo Consejo de, de Ministros... ...está allí... ...todavía... ...ya comienza a hacer un fresco... ...desapacible... ...pero la gente aún continúa... ...la policía en cualquier momento... ...pues... ...decidirán abrir el tráfico rodado... ...estamos llegando a, a ese momento de la noche... ...en el que hay más agentes... ...que vecinos... ¿eh? ...hay más agentes que gentes... ...estamos acercándonos a ese momento... La Moncloa cierto, cierto, Sergio, Moncloavía, ¿Dónde se mueren todos los días? La Moncloa la Moncloa Y aquí, fijaos, ¿eh? Podían estar en sus casas, podían estar descansando, podían estar cenando a una hora razonables, pero no, está en las vías, todos y cada uno de los días. Insisto, estamos a 15 de mayo, una fecha muy importante en España. Venga Nieves. Hasta mañana. Volve, Fis de Ma. Hasta mañana. Y la gente de Murcia, la gente de Murcia, siete años después, está en la calle. Siete años después, pero es que está en la calle ocho meses seguidos, no hoy, porque sea, vamos a celebrar el 15 de mayo. No, es que llevan en la calle, lleva echándose a las vías desde el 12 de septiembre. Desde el 12 de septiembre. Pero es que antes, seis años antes, ya cada martes estaban concentrándose en las vías a las 8 de la tarde. Todos los martes. De ahí que ahora se diga que todos los días son martes, porque todos los días nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Y ahora, en este momento, pues la gente está... ...un poco palpando el... ...podré dormir, no podré dormir... Esta, ...es habitual... ...esta cantidad de, de policía no... ...están viendo... ...bueno pues, ...las diferencias con otros días... ...pues para poder de detectar si estarán... ...más tranquilos o... ...y podrán descansar o no... ...pero aquí la incertidumbre... ...la incertidumbre es... ...diaria... ...es diaria... ...y sobre todo afecta a la gente que vive... ...en la calle Orilla de la Vía, Camino Alfonsanta... Eh, ...bueno, que viven pegado a las vías, ¿no?... ...por las obras... ...pero claro, los que viven calles más allá... ...no escuchan las obras y por la mañana... ...cuando van con el coche o, o caminando... ...para su trabajo, para el colegio, la escuela... ...la guardería, para las compras... ...ahí es cuando se entera de si la calle estará cortada o no... ...e insisto, esto lo digo ahora... ...igual puede ser que esté cortada mañana... ...que puede ser que esté cortada dentro de unos meses... ...es que el, el asunto está... ...que esta violencia institucional... ...utiliza la incertidumbre... ...como medida de presión... ...saludos mi... ...aquí llevamos... ...246 días mi... ...seguimos, seguimos... ...bueno esto... ...hay que ir recuperando fuerzas... ...hay que ir descansando... ...yo voy a cortar en este momento... ...Paco, venga Paco, a ver, venga. despídete de, de, de la gente... ...ah, esto no, no me suerte la, la cachofa... Venga. ...pues bueno, hoy hemos tenido, hoy hemos ido a... ...entre otras cosas, a Centro Fama... ...que había una, una película de antidiversión ...en el que se denuncia los maltratos de la Policía Nacional... ...la Policía de la Guardia Civil, en concreto de algunos casos... ...y que al final se archiva... Os he indultado la, la, la policía local, pero al no tienen culpa la policía, la, la culpa es realmente del sistema y los jueces o los fiscales son realmente los que son los culpables de este sistema. Tal, porque Tenemos una desgracia muy hermosa y muy graciosa y la policía nacional es muy buena y son nuestros pilares. Hoy nos despedimos y el jueves tenemos, os recuerdo, una manifestación a las 11 de unos vecinos del... ...del mar menor que, que... piden de que se limpie el mar menor... ...que le esté en malas condiciones... ...la condición es a las 11 de la mañana... los jueves... ...y de las 11 de la mañana de las glorietas... ...irá a San Esteban... Eh, estuvimos el domingo recuerdo... ...en Beniel... ...y me he metido en el Facebook del PSOE... ...señor con esa ...y no he visto nada que nos haya recordado... ...que hemos estado en Beniel... ...con tu alcaldesa tan guapo y tan graciosa que es... ...señor Conesa que sabes que te deja de decir trilero y embustedo, Diego Gonesa, y me metí con, con el Mario Gómez, Pues eh, eh, habré equivocado, digo, que, que no puede ser que en el FAIBO del PSOE de la región de Murcia no ponga, señor Diego Gonesa, que hemos estado en Benié. Su alcaldesa es del PSOE. Pero pues no se preocupe, señor Diego Gonesa, que ahora vamos a invadir. Cieza. Ahora vamos a invadir Cieza por tierra, mar y aire, Diego Conesa. Entonces, pues nos despedimos nuevamente... ...hoy recordando a Diego Conesa... ...que me gustaría que en su Facebook... ...porque Twitter no tengo Diego... ...y como no tengo Twitter no sé lo que has puesto. Que... ...te alegraras de que hemos estado en Beniel... ...y que hemos hecho una convivencia muy buena... ...hemos puesto... ...como se merece Beniel en el mapa... ...como se merece Beniel que sea una estación... ...provisional del AVE... ...hasta que se soterre... ...las vías de los trenes... ...las vías de los trenes... ...a su paso por Murcia... ...y no haga un... ...un jardín hermosísimo arriba... ...y este es el matote que tenemos arriba... ...sea una escultura... ...que la vamos a elevar todavía... 10 metros más para arriba... ...y va a ser la escultura... ...de la plaza de las vías... ...repito, Diego con esa... ...Diego... Quiero ver en el Facebook que estéis contentos de que hemos estado en Benier... ...reivindicando que Benier es una estación provisional del AVE... ...que está encajonado, que por el pueblo este y el oeste tiene Alicante y no puede crecer Benier... ...al norte tiene el río Segura, no puede crecer Benier... ...y al sur tiene el AVE, tiene unos muros como los quieren colocar aquí... Entonces, Diego, te recuerdo, ponme en Facebook, que hemos estado allí, Diego. Venga, haz ah, favor, Diego, que te quiero. ¿Alguna cosita más queréis? Hola, guapa, mira, mira qué mejor me aquí. María. María, es María María. María. María. María. Julia, cariño, aquí tengo a María. Aquí tengo a María. A María. Voy a, ir a, cenar, voy a cenar enseguida. Prepárenme la cena. Eso. ¿Y no me llames machista ni nada de eso? no Bueno, no, no, machista no, no, no me no, llama no, no, mujer, no, no, por supuesto. No, no debe, no debe. ¿A que no? No, no. ¿A no. que no, no, no me debe nada, mujer llamar no. machista ni nada? Nada, ¿qué va? Otro ¿Qué va? día, otro día, que, oh, por cierto, ¿qué cenas preparas tú? Cuéntame. ¿Eh? Yo cena, oh, no. yo ver, no, no. Cuéntame, no, no, aquí, no, no, a la gente, cuéntalo. ¿Qué cena? preparo yo? ¿No puedo hacer una cena? Si usted no prepara cena, la prepara su mujer. ¿Me prepara mi mujer? Este yo no Yo no fuimos ayer a venir y o sea, yo. El carnicero, pero no el cocinero. Que nada no, de cocinero, es? nada. yo un huevo frito a seca. A huevo frito, a lo mejor se me ocurre que he hecho chorizo, le he hecho queso y le he hecho encima así, un revuelto así. Ya y ya está, ya comer come. Y mi mujer dice: Qué rico que está. Fija, sí. y dice, qué rico que está. <risa> carnicero, cocinero, ya muchas cosas podría ser, ¿no? Ah, muy bien, me estaba encantado. Estamos aquí en familia. Y chao. Me gustaría llevar a, a Cecilia... A, ¿A dónde? Te gustaría llevarte a, a grabar lo del Mar Menor, el seguimiento de... Estaremos ¿sí? El seguimiento de donde se ven los vertidos, el sacar de los rutias a un metro solamente, medio metro de la playa, en la playa que hay un parque infantil, de la playa que hay un... ...de estos socorristas, de un cartel grande... ...que te pone un millón de euros de inversión... ...que es la playa de los Urrutias, la principal... ...los que juegan allí... ...pero no se van a meter a la playa... ...a un metro te clavas en el cieno... ...metano... ...a un metro... ...para una altura que te puede llevar... ...de, de, un, de, de un palmo así de de, de... ...de cieno... ...es una vergüenza señor López, mira... ...señor ministro, no, ¿qué dijo ministro?... Señor Presidente del Tribunal, es una vergüenza lo que está haciendo usted con el Mar Menor. El Mar Menor es un fango. Es un fango. Y si seguimos la Rambla del Albujón, que yo eso ver ver aquí en nuestro Cecilio, podríamos ver dónde viene ese agua en un parte visible, porque por debajo entran muchas cosas. Pero así, es que toca. Yo no soy uno de esos reporteros que obligan a, a que le llegue el agua por, la, por las rodillas para hacer... Nada, 20 segundos de televisión. O sea, yo, el cieno, pues yo qué sé, ¿sabes? No, no, no, no, no, no me, me metas ahí dentro, ahí, no, no, Paco, no me metas ahí dentro del cieno, Paco. No, no, no. Pero yo lo muestro, yo lo muestro. Cecilio, Cecilio sería. Es eh, que íbamos a estar grabando tres horas de seguimiento. Tres horas de encapuchado. Porque íbamos a llegar a la Rambla del Bujón hasta el final, donde llegara. Y como la Rambla del Bujón no es la que trae el agua, la, la trae un canal que va a la edad de los Alcázares. El canal del agua residual. ...que va al Mar Menor a través de la rambla del Albujón... ...está cerca, porque no puedo decir que es la Edad de alcance, ...cerca de un canal, cerca de un canal que está de le Edad al ...estación depuradora de aguas residuales de los Alcafares. Bueno Paco, pues iremos para allá también, ¿eh? También hay que ir. Iremos para allá, y el jueves, manifestación. ¿A la, una manifestación? ¿A las 11? A las 11 nos concentramos en La Glorieta. Os ver todo. Vale, y ahora Paco, ponte aquí a la, a la cámara un momento, pasa por el otro lado. Vale, ponte ahí a la cámara y... ...también, aunque hay tiempo, lo he publicado en, en un tuit, más o menos a las ocho y media... ...habrá un concierto de electrónica contra el muro... ...en Garaje Big Club, el próximo 15 de junio, o sea, aún queda, pero... ...se puede ir, ir comprando la entrada, todo, entonces... Los vecinos me lo han me lo han pasado y aquí pues todo lo que surja en este movimiento vecinal, en esta lucha que es un movimiento sociocultural, pues lo compartimos, entonces está puesto la fecha, quienes los DJs que, que participan y bueno, pues para que con tiempo lo pueda saber. Lo iremos recordando también, Electrónica contra el Muro. 15 de junio. ...15 de junio... ...a las 10 de la noche... ...de 10 a 7... ...y si recuerdo bien... ...diría que es viernes 15 de junio... ...aún queda tiempo ¿eh? ...pero viernes 15 de junio... ...y antes... ...que aunque me lo dijeran para mí... ...y es aparte de esto... ...pero es un grupo del, del... barrio... ...100 Dolores... ...que actúa el... ...dentro de dos viernes... ...el 1 de junio... ...en la sala Revolver... ...no sé lo que vale... ...yo si puedo ir iré... ...100 Dolores... ...un grupo de música... ...de tipo... Insisto, los Rodríguez, eh, Andrés Calamaro, a mí particularmente me, me, me gusta bastante. Y hoy tengo que preguntar tengo que preguntar cómo puedo conseguir camisetas, el propio disco, porque el disco lo he escuchado en ban, eh, Bandcamp, Banda sin la a, camp Campo sin la O, Bandcamp.com. Y el grupo se llama 100 Dolores. Y insisto, si te gusta el tipo de música pop, eh, pop rock, te va a encantar. Esto ya digo, esto es un movimiento sociocultural, aquí hay cantantes, artistas, poetas, eh, pintores, músicos, eh, todo. Personas que también hacen unas fotografías estupendas, esto es impresionante. Esto, Esta revuelta de la huerta, si no la estás viviendo, no la estás compartiendo, no la estás disfrutando, algún día te arrepentirás, incluso habrá gente, como mucha ...personas como tú que estás ahí... ...y que no estás en Murcia... ...que está pues, como mí... ...que está en Osona... ...como Marta que está en Barcelona... ...en San... ...Sergio que está en Costa Rica... Y Inma está en, en Alicante... ...pero es que Inma es de aquí... ...desde el barrio... ¿eh? ...es una también de estas mujeres de las vías... ...pero tantísimas personas más... ...en Sevilla... ...Jordi Ríos, Jaume de Barcelona... ...pero es que habrá gente en Murcia... ...que dirá... ...yo... ...dentro de, de unos años... ...yo no sé nada de aquello... ...y tú que estás fuera, dirás, pues yo sí lo sé... ...y yo participé, y yo lo compartí, y yo lo difundí... Y yo, ...y yo colaboré en hacer que esa lucha fuera visible... ...en darle apoyo a los vecinos, en darle un refuerzo positivo... ...que luego los vecinos se veían en el Periscope, ...se veían en YouTube, en Facebook, en, ya en Instagram... ...y cuando veían estos corazones, veían los comentarios... ...los tweets, las imágenes... ...recibían un refuerzo positivo que les hacía... Tener fuerzas para el día siguiente de nuevo ir a las vías. Cualquier gesto, por pequeño que sea, por pequeño que sea, por minúsculo que sea, puede tener un impacto impresionante. No recuerdo de quién es la frase, si tú lo sabes, dímelo, de que si crees que un pequeño gesto sirve para poco, recuerda la picadura de un mosquito, ¿no? Es la frase más o menos, ¿no? Recuerda un mosquito, pues así es, ¿eh? Así es, aquí somos unos mosquitos, unos poquitos mosquitos. Paco nos llama mariposas, Paco nos llama mariposas, ¿no? Porque estamos causando como un efecto mariposa, ¿no? Que el efecto mariposa de que el revuelo de un o aleteo de una mariposa en Tokio puede provocar un cambio en la otra parte del mundo. Pues Paco está sintiendo con la cabeza, está ya ahora en la cámara y eso es lo que pasa aquí. Aquí sabemos que en Murcia estamos más de ocho meses de protestas. Pero esto, como dice Paco, somos aquí las mariposas, ¿no? Es decir, no sabemos esto cómo influye, pues, en otros lugares, en, en Salamanca, que están luchando contra la mina de litio, de uranio, en Cáceres, luchando por salvar la montaña de la mina de litio, ahí sí, la mina de litio, en otros lugares también, que tiene otras reivindicaciones, también por el AVE, también, ahora que se están sumando Totana... ...una alcantarilla, una población de aquel lado... ...que lleva también meses luchando... ...para que no quede partida su ciudad... ...hay muchísimas reivindicaciones... ...y Murcia, demostrando que se puede salir a la calle... ...ocho meses seguidos es ese aleteo de una mariposa... ...de muchas mariposas que no sabemos qué va a provocar... ...y aquí pues Paco... Eh... ...insiste, ¿no?, Insiste en que sigamos revoloteando... ...sigamos aleteando, ¿eh? cada día, cada día... ...y el que tú participes, colabores... ...des me gusta, retuitees, compartas, envíes corazones... ...todos esos gestos, por pequeños que sea... ...que entres en el canal de YouTube, todo, lo que fuera... ...pero ya no solamente es mío, de vecinos, de Bruno Jordán... ...de la plataforma, de otras vecinas, de lo que sea... ...de, de la gente de aquí, de la gente de aquí, del barrio... Eso hace muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Nos vamos a ir. La policía sigue a un lado y al otro, los furgones... ¡Vente, Paco! Vamos a ver si están los furgones en este lado o no, o ya han marchado. El tráfico ya está abierto, el tráfico rodado. Bueno, veremos a ver si esta noche... Veremos a ver si esta noche eh, hay... ¿Hay obras? ¿No hay obras? Ya veremos a ver lo que pasa. Esto, esto no lo sabemos. ¿Dónde lo vemos todos los días? Ya. Ahí está Jesús. Nos vemos en las vías. En las vías. Bueno, pues nos vamos a marchar. A del y, de venir eh, ¿Y esa bicicleta es tuya? ¿Eh? Pues vamos a despedirnos con el venir coste cero de la bicicleta. ¿Eh? Venga, venga. Y ya, por la excusa, me escapo ya. Venga. Pero no te marches del todo y así la última imagen es... Eres tú montado en la bicicleta, Paco. Venga. Aquí tenemos. Paco se va a ir antes que la policía. Venga. Hasta mañana. Aquí tenemos, ¿eh? No, no, pero... A ver... Cacho, que no soy un actor, a ver por dónde quieres, que mi mujer me esté esperando... Es que te van a llevar que tiene, tiene el coche ¿verdad? Sí, tiene el coche aquí... <risa> Para llevar a la comisaría... Es una <risa> maravilla... Venga, sirve un poco, aquí, hombre. <risa> Oye, un poco. oye... Nos vemos mañana, no sabemos lo que... No sabemos... No sabemos si vamos a conectar en unos minutos, porque no hayan obras... No sé si vamos a conectar mañana, tú puedes seguir esta cuenta para estar al tanto. Bueno, mmm, comparte, Murcia no se parte. Vení el coste cero, lo dice aquí, Paco, el de la bici, el carnicero. Lo dice Paco, el carnicero. Ahí, venga Teresa, ponte ahí con él y, y nos despedimos con Teresa y con Gabón, Gabón, yo, Goyo. Muy buenos fins hasta más una abrazada a tu don, ¿eh? un abrazada a tu ton. No te me... Acércate, Teresa, acércate ahí y nos quedamos con esta imagen. Hasta mañana, ¿eh? Una abrazada, un abrazo. Murcia no se parte. Sisplau, comparte. Por favor, comparte, que Murcia no se parte. 15 de mayo, siete años después, en la calle, 246 días seguidos. Hasta mañana. Diego con esa, ponme en el Facebook, ponme que estuve venir, Diego.